Estamos muy felices, ya que muy pronto podrás disfrutar de este gran mensaje, las grandezas del verdadero despertar a través de la lectura de pies. Bioneurosabiduría y al extremo se unen para brindar al mundo esta gran sabiduría. Un programa con un alto rating nos comparte un espacio para que seas tú quien recuerde que no hay nada más importante que tu bienestar y tu salud mental. Alejandra Carvajal, una maravillosa alma que se interesa y que está enfocada en mostrar la verdad del ser. El miedo refuerza la creencia en el deber ser. Las exigencias no hay confianza en la energía superior. La raíz no tiene que ver con el deber ser. La raíz no tiene que ver con los puntos del pie. Ahí estaríamos enfocados en el cuerpo. La raíz principal está asociada con la no confianza en la divinidad, en el espíritu. No eres un cuerpo, no eres tu mente, no eres tu alma. Eres la combinación única de los tres que abarca la totalidad de ti. Eres una individualización de la divinidad, una expresión de Dios en la tierra. Para crear se necesitan tres aspectos accionar, pronunciar la palabra y generar un nuevo pensamiento. Los dos pensamientos raíz son el miedo y el amor. El ego es la serie de ilusiones y falsas percepciones que te hacen creer que lo natural es que te enfermes. Eso es una mentira. La verdad radica en que tu estado natural sea de plenitud y perfección. Eso es la verdad y la congruencia parte de parte de tu equilibrio en tu mente, cuerpo y alma. Las sensaciones físicas son el lenguaje con el que ya se comunica nuestra alma. El amor es todo lo que existe, lo demás es una ilusión. La lectura de los pies es importante por, porque vemos más allá de lo que tu alma requiere sanar. Y para sanar de raíz hay que soltar, sentir y conectar con tu ser verdadero que eres tú. No vienes a descubrir ni aprender algo, vienes a crearte, a recordarte en tu más alta versión. Tu salud es tu creación, tú estás viviendo en tu más alta, ¿verdad? Los enfermos creen que todas las extrañas necesidades y todos sus deseos antinaturales están justificadas. Creíamos que esto era cierto, mas no es. Ya se necesita que cambiemos las reglas, así vemos muchas personas en el planeta que ya lo estamos haciendo, tú entre nosotros. Sumérgete en la energía de la vida, de la salud y del bienestar. Recuerda que la vida toda está compuesta de energía. La energía genera todo, crea todo, lo compone todo, lo hace todo, expresa todo y en todo está. O sea que la energía es todo. Entonces, todo siendo energía, todo, impacta todo. Veo sabiduría, el descubrimiento de todo lo que no sabías de ti. Y con esta misma alegría, te invitamos a que juntos disfrutemos de esta padrísima entrevista que con mucho amor se preparó para ti y todo el mundo. Nos vemos mañana a las 5 de la tarde en este hermoso programa, Al Extremo. Comienza a experimentar una vida diferente.